dorados extra. ¿Cuánto va a ser, güey? ¿Qué tranza la banda? ¿Cómo andan? Espero que todo es chido. Como podrán ver acabo de agarrar una tabla hace apenas un par de horas. Venía por el trabajo y se la compré a un camarada que tiene una tienda se llama Dealer Skate Shop. Igual aquí abajo voy a dejar el link para que vean cómo está todo ese pedo. Tiene el producto chido y pues se lo llevan a domicilio. está perro igual también te hacen envíos a la república y todo el pedo. La tabla que le compré a este camarada es una Dexelik de la nueva línea que acaban de sacar bastante chida. le di la medida 8.25 porque justo ahora que fui a Tijuana compré unos trucks porque quería calar unas tablas un poquito más grandes, bueno un poco más anchas, por eso estoy haciendo ese cambio, pues nada esto es lo que voy a armar, tabla de slip. 8.25, está bastante chida la neta Voy a poner estos Independent Que acabo de agarrar hace apenas un par de semanas Que ni siquiera he grindeado ni nada Solo los usé para pasearme un par de días Traigo una rueda Zenith De 56 milímetros Con unos Valeros Shake Yont AVEC 9, algo así, no recuerdo bien Creo que eran AVEC 9 Y pues nada, estos trots son los Stage 11 De Independent, bastante chidos Y además voy a poner Estos tornillos marca Thunder Como pueden ver Traen un par de tornillos de color. A mí me gusta traer tornillos de color porque puedes como diferenciar el ley del nose sin sin tener que marcar la lija ni nada. Aunque también la neta está bastante chido como poderle hacer un gráfico a la lija, lo que sea. Pero pues igual vamos a mantener simple y pues lo vamos a dejar así. La lija es de la marca Jessop, desde que empecé a patinar era como la que se usaba y inclusive también la Black Magic. Pero recuerdo que la Jessop era como la preferida. Tiene un grano como fino, pero sí se siente que agarra chido. Entonces pues vamos a ver qué tal. Ya que tengo la lija con el skate, yo siempre acostumbro como a quitarle el residuo aquí de lija de donde van a ir los tornillos, no sé, es como una manía que tengo, más o menos así queda. No sé si se alcance a observar bien, pero más o menos, no sé, como que siento que quedan mejor los tornillos. No sé, es ya como manías que uno agarra con el paso del tiempo cuando armas tu skate. Siempre me gusta como poner los tornillos de color en el lado de, del nose, en el lado del frente. Y así a poner los trapos. Otra cosa es que antes yo acostumbraba como usar elevadores. No sé cómo les llamen a esa pieza que va aquí entre la tabla y el truck. Yo le digo elevador, pero no sé, como que me gusta porque te ayuda como a amortiguar un poco el golpe de la tabla con el concreto o así y como que ayuda a eliminar un poco el ruido, pero no sé, como que de un tiempo a la fecha, varios años que los dejé de usar. Los dejé de usar primero porque una vez cambié los tornillos y esa vez los tornillos eran muy cortos y con el elevador ya no, ya no llegaban. Como que desde ahí ya también decisión de no usarlos y como que me siento más, como más eh, cómodo, no sé, como que siento más la calle o donde voy rodando con el skate, no sé, pues igual está chido. ponen los comentarios aquí debajo si tú usas elevadores o no, qué te parece o cómo les llaman en, en tu ciudad o en tu país. Me late bastante cómo se ve el color de los tornillos. Se ve bastante chido Como que contrasta muy chido con el color de la lija Ahora ya nada más hay que apretar Otra cosa chida que se me hizo de estos tornillos Es que traen su propia llave Allen Generalmente es algo que usas mucho Y de repente se te pierde Y pues nunca está de más tener como una llave Allen a la mano Y en esta ocasión pues vamos a usar la llave Cholín Para apretar los trozos Normalmente yo siempre aprieto todos los tornillos como al llegue o no sé cómo le digan ustedes, así como que justo cuando empiezan a apretar y que hacen contacto con la tabla, como en este caso. Que ahí se ve que ya llegó pero no lo aprieto todo Entonces primero aprieto todos así poquito cual llegue y al final los aprieto todos También ya es como manías Uno va agarrando la armada del skate Y yo siento como que así es la forma en la que queda como, como más parejos Porque me ha tocado que antes cuando estaba más morro Apretaba primero dos tornillos Pues así lo más que se podía Y luego los demás Entonces como que de repente quedaron chocos los trucks y pues... No está chido que queden chocos los trucks. Pues ya de esta forma me aseguro que, que no haya problema y que todos queden como apretados al mismo nivel. Pues nada, ya quedó aquí el skate. La neta es que se siente bastante bien. Nada, este es mi setup: Tabla Dexlix, trucks independent, Stage 11, ruedas zenith de 56 milímetros, valeros Jack Jones, el hardware es Thunder que es este que ya les había enseñado aquí, a mí me gusta como las cosas que te dejan como algo ¿no? por ejemplo este, sé que aquí caben unos valeros o algo cuando de repente quieres salir a patinar, te quieres llevar como refacciones, eso este está bastante chido, pues nada voy a estar calando esta tabla 8.2, igual comenta aquí abajo qué tabla usas tú o cuál es tu setup actual, porque recuerdo cuando yo estaba más morro, era muy común usar tablas como muy delgadas, pero no sé, como que ahora la tendencia es a usar tablas como arriba de 8, 8 2, incluso 8.5 o una banda que usa un poco más grande, calé esta 8.2 el otro día con la tabla que me roló mi compa el gato, que por cierto me pude traer de Tijuana, pero me sentía a gusto y con estos trucks está bastante chido, solo es cuestión de acostumbrarse un poquito porque si sí cambia eh, conforme va haciendo más grueso la, la vuelta y todo. Pon aquí abajo en los comentarios qué medida de tabla usas tú, igual está chido como saber qué tabla usan en tu país, en tu ciudad o donde tú patinas. Y pues nada banda, está chido siempre estrenar tabla Esta vez se me hace que está un poquito más chido Porque fue como casi setup completo Cambié la tabla y cambié los trucks Entonces me estoy acostumbrando a una nueva medida Que igual no es tanto pero cambia un poco Toda la vuelta y la estabilidad y ese pedo Siento que en la tabla un poco más gruesa es un poco más estable Igual eso, eso me gusta, la neta está como más chido Y aparte como últimamente estoy patinando más bowl eh, No sé, como que siento que está más cómodo Y ahora que acabo de agarrar esta tabla Pues justo estaba pensando que tengo otra completa que casi acaba de armar, que pues está prácticamente nueva, aquí pueden ver que es una tabla reverso con unos trucks independent unas llantas rata wheels y unos valeros, eh, me parece que son arre, arre valeros, pero estaba pensando que esa tabla si ya no la voy a usar podría ser como algún tipo de giveaway aquí en el canal, igual comenta aquí abajo en la sección de comentarios si te gustaría que hiciera un giveaway de esa tabla, o si rifarla o no sé, de alguna manera, igual suscríbete al canal para que no te pierdas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 Así que ya sabes, si te gusta el contenido puedes suscribirte en mi foto de perfil que está apareciendo de este lado. También puedes checar estos otros videos que están apareciendo de este lado. No olvides seguirme en Instagram. Ahí generalmente subo contenido muy seguido. Todo el tiempo estoy publicando historias. Por ahí te puedes dar cuenta si vamos a hacer un giveaway o no con esta tabla. Entonces sígueme en Instagram.